Estado. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo va? Bendito sea el cielo. En días pasados estuve echando una lecturita por allí me encontré un artículo sobre AppsCo, que es el tema de un plan que tiene, una organización que tiene el gobierno para apoyo a los emprendedores en el campo de la tecnología. No sé si usted ha tenido contacto con ellos. Sí, profe, imagínense que sí. Sí, si, sí si he trabajado o sí si me si he, si he tenido contacto con este programa, que es un programa precisamente de Mintic para apoyar todo lo que son emprendimientos con base tecnológica. Pero ¿Eso le cuento? Sí, señor. Veo. Veía, veía eh, bueno, una, una pequeña lectura que se que dice, eh, que ellos ofrecen capacitación. Capacitación, tienen unos cursos para ayudar a fortalecer el tema del emprendimiento, pero en el campo tecnológico. ¿Esas capacitaciones cómo son? Bueno, profe, esas capacitaciones, ¿en qué consisten? Esas capacitaciones son unos cursos gratuitos, todo eso es gratuito, todo el programa es gratuito para, para poder capacitar a las personas. Entonces nosotros tenemos allí más o menos unos ocho cursos en los cuales nosotros podemos entrar y capacitarnos en diferentes competencias para la para la realización de empresas con base, con base tecnológica. Es decir, un emprendimiento que yo tenga, que tenga base tecnológica, es un buen postulante y, y APSCO es una buena oportunidad de respaldo para, para esa idea. Profe. Ellos, ¿Ellos, aparte de esa capacitación, ofrecen algún tipo de, de financiamiento o solo el tema es de capacitación? Profe, solo es capacitación. ¿Listo? Ellos tienen esos cursos, ellos hacen unas convocatorias, ellos dan toda la capacitación que uno quiere, todo el seguimiento que uno necesita para arrancar desde la idea de cero hasta llegar al emprendimiento mejor, como tal. ¿Listo? Entonces, no, ellos lo van acompañando a uno, pero dinero que le den a uno, no. El, la, digamos que, el, que la, lo que aporta el programa son capacitaciones, capacitaciones para los emprendedores. Veo. Pero una cosa que me llamó la atención es que cuando, cuando uno lee, ¿cierto?, a, a lo que ellos apuntan, o sea, al, al, tema, al tema de apoyar el desarrollo de aplicaciones, y eso uno esperaría, una, digamos, que, que el componente técnico fuese más elevado, pero lo que veo en los cursos es que el componente de negocio, el componente administrativo, y el componente de descubrimiento del negocio es como más importante ¿no? ¿no le da esa sensación también? profe, pues en eso usted tiene mucha razón porque miren lo que pasa eh, allí de los ocho cursos que les nombraba que nosotros podemos tomar allí en APSCO solamente tres son de, son de componente tecnológico, de resto son de generación de negocio, de fortalecimiento de idea de negocio de marketing, entonces mire que, que, lo que lo que el profe dice es verdad, eh, la, la relación de cursos técnicos con respecto a cursos que tienen que ver con, uh, con negocio, son, son, son, son, ¿qué? son cinco de negocios contra tres, contra tres técnicos, y lo mismo pasa en las convocatorias actualmente. ¿Por qué esa diferencia entre curso y convocatoria no es lo mismo? ¿Uno pues, tiene que hacer todos los cursos, no tiene que hacer las convocatorias, o cuál es la diferencia allí? Bueno, los cursos, sí, claro, los cursos, los cursos son, son unas instrucciones, son unos videos que tú sigues, son unas tutorías que te van dando, están allí, son gratis, puedes acceder a ellos y están disponibles todo el tiempo. Sin embargo, las convocatorias sí se abren cada cierto tiempo eh, y uno tiene que postularse, ¿listo? Es decir, uno compite con otras personas, para a poder entrar en estas convocatorias ¿en qué consisten estas convocatorias? también son capacitación pero a diferencia del curso en esas capacitaciones uno va teniendo un seguimiento de su progreso y lo van asesorando a uno más o menos personalizado en cuál es tu negocio cuál es tu idea de negocio, te van asesorando te van dando consejos propios para ti, entonces es un seguimiento más, más personalizado que tú tienes en, esto, en estas convocatorias. Y pues bueno, como, como es más personalizado, no es para toda la gente, sino, o oh, bueno, la convocatoria sí es para toda la gente, pero los que entran son pocos a las convocatorias, y los que se mantienen también, porque esas convocatorias van teniendo unas etapas dentro de ellas. Y esas convocatorias precisamente también son de las últimas que recuerdo, han sido cuatro convocatorias de, de, a, alrededor de, del core de negocio, y de fortalecer el negocio y descubrimiento de negocio y solo una a nivel técnico. Para uno entrar a las convocatorias ¿es necesario haber hecho los cursos que son independientes o, o no? O sea, pues son una cosa totalmente separada. No, En algunas convocatorias le exigen a uno haber hecho algunos, algunos cursos y por ejemplo también depende del perfil con el que uno se presenta. Si tú te presentas con un, con un grupo que usualmente exigen un equipo de trabajo. Entonces, el equipo de trabajo tiene alguien especializado en negocios y alguien especializado en la parte técnica. Es decir, le piden a uno los dos perfiles al menos. Y entonces, la parte técnica le piden unos cursos y, a la, y al de la parte de negocios le piden que haga otro de estos cursos que son gratis. Entonces, sí, digamos que son como requisitos para uno poder presentarse a la convocatoria. En las convocatorias tampoco hay financiamiento. Tampoco, tampoco. No le da uno un financiamiento allí. No, señor. Pero hay, ¿hay algún apartado allí en todos este ejercicio que ellos hacen eh, en el cual uno se pueda poner en contacto con otras con empresas que estén, digamos que dispuestas a hacer inversión, que haya un poco de, de apoyo? Pues bueno, mire que algo muy curioso con respecto a lo que pasa con, con los emprendimientos de base tecnológica es que entre emprendimientos que van naciendo, eh, se pueden generar apoyos y se pueden generar sinergias y se puede empezar a generar como un ecosistema. Entonces, en estas convocatorias, que eso es otra cosa muy buena de ganarse las convocatorias, tú empiezas a hacer contactos con otros, con otros emprendedores y, y uno se puede empezar como a apoyar, ¿listo? Porque más que, más que, que competencia, uno ve apoyo allí en estos, en estos eventos. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo de pronto un servicio claro que le puedo presentar a otra persona o a, otro, o a otro emprendedor y esos emprendedores me pueden dar a mí un servicio que yo esté necesitando, además de compartir la, la parte de la experiencia. Y allí en ese, en ese intercambio de experiencias se van generando esos contactos. Sin embargo, sí, hay empresas grandes que están pendientes de esto y de los emprendimientos que, allí pueden, que de allí pueden surgir. Vale. Entonces, pero, pero, pero, por ejemplo, en ese, en ese ejercicio eh, da la sensación entonces de que ellos le prestan mucho, mucho interés a lo que es el negocio como tal. O sea, que eh, la parte de la generación de la aplicación es, no puedo decirlo como secundario, pero sí ellos lo entienden como algo que apoya el negocio. No es, no es como uno lo pensaría, ¿no? Que el desarrollo de la, de la, de la aplicación es lo principal. Da es como esa sensación. Sí, profe, a mí también me da esa sensación y, y pues digamos que corresponde más o menos a muchas cosas de lo que le pasa a uno. Yo no soy propiamente el emprendedor, pero sí desarrollador y a uno le llegan muchas ideas de, de hacer aplicaciones que, no, pues que lamentablemente no tienen mucho éxito y parte de la experiencia por la cual coincido con el profe es que muchas de esas aplicaciones que yo he desarrollado para otros, no han tenido éxito porque los otros no tienen claro el negocio. Entonces mire que coincide con esto y creo que, que lo que está pasando en la realidad nacional con este programa es precisamente eso. Tratemos de apoyar el negocio, ten clara tu idea de negocio, te vamos a fortalecer tu idea de negocio, te vamos a dar contactos para que puedas crecer, te vamos a decir cómo debes crecer eh, de una manera para minimizar los riesgos y ya con esa idea clara de negocio, de cómo sacarle dinero a tu negocio, eh, creas la aplicación, ¿sí? Entonces, sí, profe, efectivamente, ¿no? uno no crea la aplicación y le saca dinero a la aplicación, uno necesita tener la idea clara de negocio detrás. O sea que, digamos que, el, el, digamos que uno de, la, de, la, de los elementos básicos para encontrar o para lograr el éxito sobre un desarrollo tecnológico es tener un buen negocio o sea, esa es, es parte entender bien el negocio y que ya la aplicación se vuelva un soporte o un potencializador de ese negocio y no al revés totalmente de acuerdo primero surge el negocio y después surge la, surge la aplicación uno puede monetizar la aplicación después y de diferentes maneras pero primero surge el negocio y luego surge la, la aplicación creo que ese es como, como un procedimiento que, que puede dar mejor resultado las, las aplicaciones que, que, que, que ellos apoyan allí, a uno le da la sensación de que son solamente aplicaciones, eh, aplicaciones web o ellos también apoyan el tema de desarrollo de, de aplicativos independientes en PCs. Todo está orientado mucho a lo que es generación de contenidos y generación de aplicaciones, es decir, que todo orientado a que, a que sean aplicaciones web y que sean o que sean aplicaciones de celulares. Y hay algunas convocatorias que van orientadas a generación de contenidos. Es decir, que si tu negocio es, por ejemplo, hacer series de animaciones o hacer tu propia serie y cosas así por el estilo de contenidos, eso también puede eh, aplicar allí a, a las convocatorias. Pero digamos que aplicaciones de PC eh, ya no. No, estamos, estamos o, se, o nos estamos yendo es a aplicaciones de tipo móvil o aplicaciones web. Aplicaciones web. En, en, en ese caso, en ese caso, digamos que uno pensaría en principio que la forma como se apoya, digamos que las, las aplicaciones al negocio, la forma como las aplicaciones apoyan el negocio es simplemente en hacer una venta. ¿no? O sea, puede ser eh, que tú a través de tu servicio pueda ampliar el mercado, pero al final de cuentas tú le apuntarías a hacer una venta. ¿Solamente es ese tipo de negocio o hay algo más, más amplio allí? Pues, profe, digamos que las aplicaciones y sobre todo las aplicaciones móviles tienen diferentes maneras en las cuales uno puede monetizar la aplicación. Entonces, bueno, está la... la esto, voy, a nombrarle, voy a nombrarle algunas. Eh, por ejemplo, eh, está el modelo en el cual tú monetizas con que quien descargue la aplicación te tiene que pagar. Entonces son las aplicaciones que nosotros vemos que tú la vas a descargar y te dicen, no, la tienes que comprar. Esa es una. No da no muy buen resultado, porque pues ya hay muchas aplicaciones gratis, pero esa es una manera. La otra, por ejemplo, es a través de, la clásica es la publicidad, ¿listo? Que es la, la que uno tendría de pronto en, en mente de que, que es la, más, la que más monetiza la aplicación. Entonces puede ser que tú tienes tu aplicación y en la parte de abajo tú pones un, un pequeño banner, llamémoslo así, donde va apareciendo publicidad. O también está la publicación en pantalla completa, que ella, cuando por ejemplo tú estás terminando tu capítulo de libro o tu capítulo de, del entrenamiento de la capacitación que tú estás vendiendo, y, y aparece pantalla completa y el usuario ya mirará si le da ok o si entra la publicidad o si se sale de la publicidad y sigue con tu aplicación. Entonces, esa es publicidad. El otro es la, la, la venta de la aplicación como tal. Y también tenemos, pues bueno, ya, ya hay otras en las cuales, por ejemplo, dentro de tu aplicación tú vendes contenidos tu aplicación es gratis. Por ejemplo, lo, lo, los juegos, ¿sí? Que usted va jugando, usted que le gusta Candy Crush, y se le acaban las vidas, las vidas y le dice, oye, ¿quiere seguir jugando? Y tiene que pagar, y tiene uno que pagar para, para adquirir vidas. Esa es, otra, esa es otra manera. O la clásica, que... Que tú puedes utilizar la aplicación, puedes, por ejemplo, escanear tus imágenes, enviarlas, eh, pero te quedan con una marca de agua. Y si tú le quieres quitar la marca de agua, pues tienes que pagar. Entonces, pues son como diferentes modelos de, de monetizar solo la aplicación, solo la aplicación o una aplicación que no tuviera un negocio detrás. Pero ese, ese tipo de monetización me parece que debe ser difícil. O sea, eh, por ejemplo, el de la publicidad. Yo me imagino que para lograr, digamos, que hay un dinero con publicidad hay que hacer muchos clics. O sea, uno tiene que recibir muchísimos, muchísimos clics para poder conseguir algún dinero allí. O sea, me parece que es difícil, difícil lograr, digamos, un ingreso interesante de dinero por ese mecanismo. Pues, profe, así es. Eso le cuento. Es decir, eso no es, no es que yo ponga mi aplicación y que con, los, con las publicidades que yo voy poniendo ahí voy ganando dinero. Bueno, sí es así, pero necesita ser una aplicación que ya esté muy distribuida eh, en una comunidad. ¿Por qué? Porque eso se mide, como dice el profe, eso se mide por clics. Y de hecho le voy a decir la unidad. La unidad son, es moneda sobre miles de clics. Esa sí. es la unidad con la que usted mide. O sea que definitivamente ese mecanismo es un mecanismo, digamos que un poco lento y tortuoso de poder monetizar. Claro. Y muchas personas dicen, yo voy a monetizar así no tienen un negocio detrás de la aplicación, imagínense más o menos, leí hace poco, que la unidad estaba más o menos como a 3 euros por, a 3 euros por mil por clics, 3 euros por mil clics, es decir, mil personas, tienes que visualizar eso dura, en un mes, mil veces que mil personas le hagan clic ahí, para que, para ganarte 3 euros. Ya, bueno, entonces, eso apoya mucho más la idea, de que debe existir un negocio subyacente que es el que la aplicación apoya. Porque la, la propia predicación de, de dinero es un poquito difícil, entonces, desde el punto de vista. Claro, totalmente. Y sobre todo uno empezando es muchísimo, muchísimo pues más difícil porque tú no tienes una comunidad muy grande. Entonces tú no vas a ver el dinero por publicidad. Y si, y si estás basado por, en publicidad, pues, pues se desanima, se puede desanimar uno. Okay. yo creo entonces que, que sería interesante como para hacer, eh, hacer llegar a una conclusión, sería que podríamos extractar el hecho de que para poder hacer un desarrollo de este tipo, eh, sería interesante o partir de un negocio, un negocio al cual vas a potencializar. Y la aplicación entonces entraría en la parte donde se apoya para mejorar el mercado, se apoya para facilitar las ventas, apoya, ¿cierto? Pero un, un negocio que ya está constituido creo yo que sería, digamos que el mensaje que, que debemos extraer de allí, ¿cierto? Eh, profe, sí, totalmente de acuerdo. Yo creería que si hay un consejo, desde mi punto de vista desarrollador y de todo lo que, de lo mucho o poco que uno ha desarrollado, las aplicaciones que han tenido éxito son aquellas que vienen con una idea de negocio clara y, la, y, la, y el componente tecnológico entra a apoyar y a reforzar esa, esa idea de negocio. Porque el hecho de que sea un negocio de base tecnológica no quiere decir que sea solo un programa, es un negocio de base tecnológica. O sea, y bueno, deberíamos entonces también invitar a las personas interesadas en esos procesos a que entren, cierto, a o vean qué, qué, qué, qué capacitación y qué fortalezas pueden encontrar al, adquirir esas, al, al cursar esos, esas capacitaciones y bueno, y comenzar a por, para poder formular, digamos, que manera efectivo un negocio, creo yo, cierto simplemente hacer pues sería la invitación creo totalmente de acuerdo profesor son son es una buena iniciativa los, los cursos pues no son no, no te van a hacer experto en algo pero sí sí te van a dar una luz de tanto a los técnicos como los como los de como los de negocios te, te van a dar te van a dar una luz creo que creo que es una buena una buena opción apuntarle a participar allí por lo menos para tener la experiencia y el fogueo, el fogueo lo, que uno se, lo que uno se encuentra y con la gente que uno habla ok, pues yo creo que, que queda una ya la intención allí una, una pequeña conclusión en un tema muy interesante, muy amplio que se, se que se importante e interesante pues seguir abordando y ir profundizando y saber eh, que existen este tipo de iniciativas que ofrece el, el gobierno el gobierno nacional para, para apoyar a los emprendedores y los emprendedores que en este momento pues tienen dudas y necesitan precisamente esa luz Totalmente de acuerdo profesor y, y, y invitar a todos los que quieran emprender y que tengan negocios con base tecnológica que lo hagan, que lo hagan sin miedo y, pero, pero, pero hay que cambiar de pronto, si uno tiene la visión de que la aplicación es el centro eh, hay que pensar un poco más en el negocio primero pues nada, muchísimas gracias a todos. Que descanse entonces. Bueno, profe, no, muchísimas gracias a ustedes lo mismo. Gracias por esta charla. Que esté muy bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao.